Hoy voy a hacer solo esto, tarot colectivo, elegí una opción, el mundo, el diamante, la bola de cristal, mensaje para ti en este momento, a ver qué tenemos, mensaje para vos en este momento, elegí la bola de cristal, elegí el diamante, o el mundo. sino también lo que podéis hacer es elegir en base a alguna pregunta que tengas, ¿no? A ver, vamos a hacer lo siguiente. Esta la voy a hacer un poquito más larga. Las otras dos interactivas que hice recién eran más rapiditas, más cortitas, ¿no? A ver qué puedo hacer, porque hoy estoy haciendo una dinámica diferente. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, con el hoyo Zen, simplemente, ¿no? Vamos a ir cambiando de... De tarot. Un interactivo con cada tarot. Ok, entonces, mientras mezclo, mira algunos de los elementos. Tenemos una bola de cristal, tenemos un diamante y el mundito, ¿no? Elegí una opción, el mundo, el diamante, la bola de cristal. Y te voy a dar un mensaje para ti en este momento. El mundo, el diamante, la bola de cristal. Con el tarot Oshosen Hice otras lecturas más antes. Todas cortitas voy a hacer hoy, interactivo. A ver, vamos a sacar. ¿Cuántas? ¿Cinco? Vamos a sacar cinco. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco para el mundo. Vamos a sacar cinco para la opción diamante. Una. Dos. 3, 4, 5. Y vamos a sacar 5 más. Cada bolita de cristal. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, concéntrate en un elemento. Tenemos el mundo, el diamante... Y la bola de cristal. Concéntrate. ¿Con qué elemento te sentís más identificado? ¿Qué elemento te gusta más? Tenemos el mundo... Mira qué lindo. Un globo terráqueo pequeño, el diamante y la bola de cristal. Elegí una opción. También puedes pensar en una cuestión según cada elemento, ¿no? Elegí una opción. Entonces. Si elegiste la opción del mundo, vamos a ver qué mensaje tenemos en este momento. Bueno. Uy. ¡Upa! Ay, Dios, yo me empiezo a reír, te juro. No, no puedo evitar reírme. Pero... Um por los pensamientos que tengo mientras voy mirando las cartas, ¿no? Bueno, acá tenemos una energía, si elegiste la, la opción del mundo, una energía de introspección. Como si fuese que hay mucho encierro o que estás resguardándote por una cuestión de que no te gusta mucho lo que está sucediendo a tu alrededor, ¿no? Y siento que hay una energía de liberación, pero porque hay algo que completamente pesa, ¿no? O sea, esto es claro, esto es claro. Mirá. Esta persona que está media como rezando, ¿ves?, con la luna en la cabeza y la luna en los pies. Um, siento que puede haber un poco de inestabilidad emocional, ¿no? Pero como te digo, está siendo como que hay una situación en la cual no te gusta. Entonces tenemos este condicionamiento que tiene que ver, que yo siempre cuando veo esta carta digo, sos un león, una leona rodeada de guarderitos. <risa> siento como que falta un poco de apoyo, un poco de compañía simplemente. Y acá aparece una energía también masculina. Eh, soltando, liberándose, ¿no? Esto también, eh, todas las mujeres también tenemos energía masculina. La energía masculina simboliza esotéricamente la capacidad de acción, ¿no? Entonces siento que tal vez hubo un poco de apresionamiento. Y acá lo que hay que hacer es ya liberarse de este chusmerío, liberarse de la gente que, como puse hoy, hace poquito, estamos con Lilith en Virgo y Virgo es un signo crítico. Esto puede usarlo para ayudar a crecer a los demás, como puede tirar pensamientos destructivos. Siento que esta es la energía para esta opción, ¿no? Como que estás medio resguardado o resguardada porque no te gusta mucho el tipo de comentarios que te hacen o porque no te gusta mucho el tipo de gente con la que tenés cerca. Eh, acá puede haber gente metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Eh, pero más allá de todo esto, siento que te tenés que liberar un poco más para encontrarte con gente que esté más a tu nivel. Más allá de que salga la lectura de los enamorados. Si, estuviste, si miraste la lectura del mundo, no sé, y te interesa el amor, porque acá puede ser que haya gente que tenga un amor a distancia, ¿no? Entonces, tal vez, eh, acá puede ser también que tenga que ver con querer soltar ya una situación para acercarse a una persona que está lejos, ¿no? Eh, siento que acá puede haber un encuentro con alguien... Wow, ¿y qué pasa después de este encuentro? Perdón, yo iba a sacar cinco, pero ahora me quedo con la duda. A ver, mira otra vez carta de encuentro, face to face. Face to face, como la canción de Siux y The Banshees. Bueno, hay un tema acá, porque siento que primero eh, es como que falta liberarse de prejuicios, que falta liberarse del encierro, que falta realmente dejar de pensar tanto en el que dirán porque esto es el peso que uno trae, ¿no? este cansancio, este agotamiento que está sobre los hombros de uno, pero eh, como que falta liberarse más de algunos prejuicios para encontrarse con la persona que no le interesa. Y también, si estás en un vínculo, suponete, al estar los enamorados al lado de la carta de las proyecciones, si hubo algún roce, algún problema, alguna cuestión, en el fondo son iguales. En el fondo, como digo siempre, en este momento está saliendo el lado oscuro de las personas. Miren la lectura que subí ayer. Todo el tiempo para todos los signos salía que van a salir el lado oscuro tuyo y del otro. Bueno, en el fondo, ¿uno por qué se da cuenta del lado oscuro de la persona que está enfrente? Porque uno también es así, ¿no? Si no, no reconoces. Como decir, por ejemplo, ¿por qué a la gente buena siempre le pasa, la engañan, suponete? Porque la gente buena es buena y no piensa como la persona malvada. Al ser bueno, no estás pensando que te pueden hacer maldad. Entonces, por esto digo, si vos detectas algo malo en el otro, es porque vos también lo tenés. Si no, no lo registrás, no pasa por tu filtro, digamos, ¿no? Entonces siento que es esto, que tal vez puede salir una verdad a la luz en base a que... Si vos eh, hay algo que no podés hacer por condicionamientos externos, en el fondo, eh, digamos, está sucediendo lo mismo. Acá se necesita liberación de cosas que pesan, ya sea críticas, ya sea mmm, la gente que te quiere manipular, ya sea, no sé la gente que te quiere hacer sentir culpable, ¿no? Todo el tiempo hay como un peso sobre tus hombros que te está impidiendo acercarte o por lo menos dedicarte un poco más a tu vida sentimental, ¿no? Y si te interesa el amor, como te digo, acá puede haber roces o algunas cuestiones, pero porque eh, hay diferencias pero porque se está viendo, digamos, el lado oscuro de la otra persona y a la vez la otra persona también está viendo tu lado oscuro. <ríe> Entonces, como que se están viendo el lado oscuro mutuamente. <ríe> Sinceramente, esta es la sensación que me da. Pero bueno, este es el mensaje que tenemos para esta opción de, del globito, del globo terráqueo. Mensaje de, de este momento, digamos, ¿no? Ok, vamos con el diamante. Si sí, elegiste la opción del diamante, entonces, a ver qué tenemos. Bueno, acá, movimiento lento, madurez. Wow. Siento como que, bueno, esto es astrológico igual. Fíjate que yo intento hacer lecturas distintas, distintas dinámicas, y las energías salen muy parecidas. Siempre comento, en esta semana y en la que viene, Quirón, el sanador herido. O sea, a todos se nos está metiendo un dedito en la llaga de alguna manera. Y vos le estás metiendo un dedito en la llaga de alguna manera a alguien también, ¿no? Es astrológico esto. Va a pasar un tiempo hasta que pase este tránsito, así que paciencia. Pero bueno, si elegiste la, lectura, la, la opción del diamante, ¿no? En este caso. Acá hay un movimiento lento. O sea, lo que quieras hacer va a estar medio complicadito, que se dé rápidamente, ¿no? Los frutos de lo que vos quieras recoger, por así decirlo, ya sea que una relación avance, ya sea que un trabajo avance, ya sea que las cuestiones, no sé, el diamante también simboliza el dinero, ¿no? Suponete que si te interesa el dinero, en este caso, sí se ve algo igual, no te digo que no se ve nada, porque los arcoíris acá simbolizan las moneditas, ¿no? Simboliza el oro, pero es un movimiento lento, tranquilo, como la tortuga, fíjate, Despacito, muy despacito Falta como una pieza más todavía Falta como un paso más Para que eh, este proyecto madure O esta relación madure no. Eh, sinceramente, esto es lo que, la sensación que me da De todas maneras, siento que Hay como mucha ilusión todavía Pero... Falta terminar con un ciclo de atosigamiento es como decir, como te decía recién, que los movimientos astrológicos van a tardar 15 días más o menos en moverse. Bueno, falta superar esta etapa todavía de, de cansancio, de agotamiento, y falta también eh, juntar un poco más de fuerza. Pero, sinceramente, para mí sí hay avance. Es lento, es lento el avance, pero sí hay. Eh... Y esta última carta que salió para esta opción del diamante es te hace falta coraje, como siempre digo. Fíjate cómo está esta plantita queriendo salir de este, de este suelo que es hostil, ¿no? Hostil. Esta es la sensación que me da. Que estás atravesando por una situación de hostilidad, sinceramente, ¿no? Eh, hay que ver qué tipo de energías estás eh, estás rodeado o rodeada, pero sinceramente ves cómo está esta persona, no puede más ya del agotamiento. Así que acá falta un poquito más de fuerza para salir adelante. Mm, eh, yo siempre lo que trato de decir desde mi punto de vista de leer el tarot es que generalmente todo depende de uno, ¿no? sinceramente. Entonces acá hay que sacarse de encima, como no sé, me da la sensación que todo el tiempo está saliendo esto hoy, que hay que sacarse de encima algunas cosas sin que importe tanto el que dirán. esta carta de la mariposa me muero porque hoy en la vereda de mi casa había una mariposa enorme negra y amarilla que no se ven casi mariposas ya la otra vez eh, una tía mía me decía bueno yo hace poco que volví a vivir a donde estoy viviendo no a esta ciudad pero me decía que con el tema de la fumigación y todo eso que ya no hay mariposas enormes que cuando yo era chiquita estaba lleno ¿no? una mariposa que era de este tamaño como de 10 centímetros bueno, así que, bueno, por ahí, si vos ves una, la mariposa simboliza transformación, ¿no? Esta carta eh, representa también el juicio final, a terminar con una etapa, y tiene que ver con una etapa de resurrección también, ¿no? De resurgir, de ver las cosas desde, desde otro punto de vista. fíjate que esta es una cara de un humano y tiene como esta especie de tercer ojo ahí, iluminándose para transformarse. Entonces siento que, en lo que sea que hayas preguntado, ¿no?, que hayas pensado cuando elegiste la opción del diamante, Sí, hay movimiento, pero esto es con, digamos, hay que ser más maduro. Digamos, también dicen que parte de la madurez es aceptar las cosas como son, ¿no? Eh, así que siento que acá hay una transformación radical, hay avance y todo, pero falta más fuerza. Es como sinceramente, como te decía al principio, que la tierra todavía no está lo suficientemente trabajada o lo suficientemente fértil como para que esta planta salga de un modo natural y, y súper feliz, ¿no? Sin embargo, la planta sale igual, ¿entendés? Esta es una planta que sale igual más allá de, de, del terreno que no es eh, fértil. Acá hay una especie de clima hostil, pero de todas maneras el avance está. Siempre y cuando uno junte la fuerza necesaria, este, luche contra sus propios pensamientos negativos. Porque acá también, como dije hoy, Lilith en Virgo, puede ser que uno esté rodeado de gente que hace críticas destructivas. Y muchas veces lo que impide el avance de una persona es estar rodeado de gente que hace críticas destructivas, ¿no? Acá hay que ser más fuerte de lo normal, hay que juntar más fuerza de lo normal, y yo creo que sí se avanza, lentamente. No esperemos, por lo menos en estos, en estas semanas, que las cosas se den rápido, ¿no? Acá, justamente para esta opción del diamante, la opción. Eh, el resultado es bueno. Pero lentito, lentito. Igual, si te interesa el dinero, sí hay dinero. No te digo, wow, qué millonario, millonaria, pero... El 9 de, el 9 de diamantes también es... Eh, para mí, sinceramente, en esta opción, estás medio mal rodeado, mal rodeada y no tenés que estar esperando mucho de los demás, sino que acá es enfocarse en uno mismo. Como puse ayer, no estás deprimido, estás distraído. Enfócate en tu meta, ¿no? ¿Qué querés lograr? ¿Qué querés hacer? Y fíjate por dónde puede estar la salida. Hay que hacer un doble de esfuerzo para pensar en lo que sí en lugar de en lo que no. Pero bueno, como dije, va a haber avance y fuerza y todo, pero paciencia. Porque esta semana, astrológicamente, <risa> es media picante. Ok, y voy por la tercera opción. Hoy estoy haciendo tarot interactivo, voy haciendo diferentes. Este es el tercero que hago. Si elegiste la opción de la bola de cristal. Silencio, por favor. Que nadie hable. Ah. <risas> si elegiste la bola de cristal, carta. Wow, cuánta energía violeta, ¿no? Transformación. Wow, mira cuántos colores violetas. Y la bola que no se quiere quedar quieta. Bueno, eh, si elegiste la opción de la bola de cristal, ¿no? Tenemos un uh. A ver, porque acá puede ser que eh, hayas estado medio, no sé, fíjate vos, adaptar a tu situación, ¿no? Cómo, ¿En qué venías pensando o qué venía sucediendo? Que tiene que ver con silencio. Por ahí, no sé, la chica que me consultó recién me preguntaba si alguien le iba a volver a hablar. Eh, bueno, tiene que ver tal vez con esto, ¿no? Capaz pensaste en esto, si alguien te vuelve a hablar o qué pasa porque alguien no te habla, me da esta sensación. Acá hay una transformación radical igual, hay una nueva forma de ver las cosas hay una transformación completamente radical eh, y el outsider es una energía de infantilidad. Todo el tiempo sale esta energía hoy. El outsider, mira, es un niñito eh, que está como queriendo sacar las cadenas de la puerta pero no se da cuenta que el candado está abierto y que encima también si quiere puede saltar la reja para irse de ahí, ¿no? Entonces siento que acá eh, de nuevo vuelve a salir esta energía de... Como que falta enfocarse más en las. A ver, acá aparece una energía masculina directamente, ya, ¿no? Puede aparecer alguien claramente de signos de fuego, de Sagitario, de Leo o de Aries. Eh, también, para los que tienen algún proyecto, siento que las cosas no están avanzando, pero hay un poco de auto-boicot también. O sea, como que siento que realmente ayer a todos eh, había salido para todos los signos casi que hay que meditar un poco más y enfocarse en los pensamientos. Porque como todos estamos siendo eh, tocados por eh, nuestra herida infantil o inclusive con los hijos o con los padres, lo que sea, acá claramente si tenés hijos puede ser también que haya un tema con los hijos y los padres, ¿no? Pero acá, esta semana y la que viene, hay que ser más fuerte de lo normal, porque hay gente que está metiendo el dedo en la llaga, sinceramente, ¿no? De todas maneras, si te interesaba que alguien te hable o lo que sea, hay una nueva transformación, pero es un tema de autoestima. Acá están pasando cosas cómo Silencio con contacto cero que esto se va a transformar y también están pasando cosas por problemas de autoestima. Suponete que hayas preguntado ¿por qué esta persona no me habla? Tiene problemas de autoestima, sabe que no es lo suficientemente bueno para vos, ¿entendés? Sabe que no, sé, no le alcanza, eh, no sé, esta es la sensación que me da. Eh, también eh, si necesitas un consejo en base a esta opción, Acá tiene que ver con mmm, energía creativa. La energía creativa también es energía sexual, ¿no? Así que, bueno, acá es enfocarse más bien... Hay que tener cuidado también con el ego, porque el ego... Mmm, el ego puede traer problemas. Esto puede ser falta de ego. O sea, el ego bien usado es amor propio, ¿no? El ego mal usado es problemas de autoestima o inclusive... Cuando dicen que cuando uno sale y pelea mucho con las personas es porque también tiene un problema de autoestima, ¿no? Cuando uno le da mucha importancia a los comentarios de las personas o al que dirán, es porque también, de cierta manera, es una persona débil, ¿no? Así que a ver, voy a sacar una más. ¿Qué pasa con el creativo este? El creativo, <risa> el creador, la creadora. Si sos artista o si, no sé, tenés algún hobby o algo de eso, mira, hay energía de posponer. Fíjate cómo está esta persona triste mirando los colores, pero a través de la ventana, ¿no? Acá falta más energía creativa, claramente. Mira, están saliendo cosas a la luz. Caretas. Sí, siento que esta lectura tiene que ver más que nada con mmm, alejamiento. Alejamiento, ¿no? Como que las cosas se han enfriado. Falta ponerle más calorcito. <risa> falta ponerle más pasión, sinceramente. Acá hay que... Mmm, recomiendo hacer meditaciones con respecto al plexo solar... Recomiendo hacer meditaciones con respecto a esto, recomiendo también buscar inspiración dentro del ambiente que a vos te interese. Esto ya, tomarlo a, tu, a, tu, a, a lo como te resuene, ¿no? Inspiración, cuando yo te digo, ¿qué te inspira? En base a tu problema, ¿no? Siento que es esto. Y en este caso yo lo que siento es que hay que alejarse de algunas cuestiones que te hacen sentir chiquito o chiquita. Eh, inclusive también acá puede ser que haya la posibilidad de hacer un viaje porque no te gusta para nada la situación en la cual estás no claramente el, la bola de cristal tiene que ver con una transformación radical eh, este, y con ya ponerle más calor a la cuestión el calor eh, en este momento para mí es malo porque hace mucho calor donde estoy no pero el calor eh, acá estamos hablando de calor a modo simbólico simbólico simbólico eh, fíjate cómo salen las energías Violetas, así tipo un color frío, y después termina todo eh, en llamas, ¿no? O un fire, <ríe> la bola de cristal. Bueno, tal vez es buscar simplemente otros caminos, porque en donde estás, te estás sintiendo chiquito, chiquita, incomprendido, incomprendida, ¿no? Así que, bueno, si te interesa a alguien acá tomando otros caminos, puede aparecer la llamita de la pasión. <ríe> ¿Qué sé yo? Yo sé, siempre me da, ¿qué crees que te diga? Así que bueno, esta es la energía que tengo disponible para este interactivo.